¿Cómo la pasaste? Muy bien. Estoy muy contenta de haber acompañado a Juli en estos días y de darle un poquito de fuerza. Esa decía que estaba con, con, con un poco de miedo con las votaciones, algo así, dijo, por sí. si tenía que ver con ellas o con, sí. no, con los participantes o no, cómo votaban a los familiares, ¿no? Ahí la Tora también decía, sí. por ahí esto con para mi vieja me perjudica, no hables más, callate. Eh, sí. Tenían sí. ese miedo los chicos, los titulares, digamos. Sí, de hecho yo no me quería ir antes que Gladys por eso, para que ella no se quede con, con, esa, con ese pensamiento. ¿Sentís que le pesa tu, tu vida? Sí. Sí, sí, o sí o porque. Sea, que se quedó con ese pensamiento. Sí. Sí, sí. Pero para mí, Juli tiene un montón de aguanta afuera igual. Y quizás lo de Gladys fue porque la gente quería ver un poco más de, de esto, de la relación con la Tora o de cómo sí, se llama no sé si eliminan a los familiares claro. por cómo le caen yo los lo titulares. Menos. Me parece que, bueno, es al tuntún también. Obvio, yo no hice tanto show, yo solo fui a acompañar a Re tranqui, esa. re tranqui. No le conté nada de afuera. ¿Te contenías? ¿Te costaba...? Eh, no, la verdad es que no me gustó mucho, porque la verdad es que no dije nada de nada de nada. Ellos están o... como, en, cuando vienen los eliminados, vemos que están en otro limbo. Sí. O sea que no tienen mucha percepción de lo que pasa afuera. Y menos Juli, que está desde el comienzo. De los titulares, ¿qué decías, Nasa? No. Ábrale los eh, micrófonos, por favor. Ah, no, estaba... Ese palo fue para la Tora, ¿verdad? Que está desde el comienzo. Tu herma, claro. Y que igual coincido, ¿eh? Y para Camila, te quiero decir que fue hermoso verte con tu hermana. Fue hermosa. Mm. Felicito a tu vieja que la vi ahí afuera, mm. que es está una por genia. Está. Porque de verdad, viendo la relación de la Tora, espantoso, tratando espantoso a su mamá, que de verdad yo lo veía ayer y me indignó... Estabas indigné. indignada. No me indigné. Pero me indigné porque eh, si vos escuchás el discurso, porque se habla mucho en las redes, que la mamá tal vez no estuvo... Presente cuando ella sufrió el abuso o algo así. Se habla de algo heavy. Igual se habla en las Pero, redes. no lo En sabemos. las redes, por eso, no lo sabemos. Pero lo recién. Contó tal, no le facturó nada. No. No me y recién escuchando el tape de la Tora, hablando de su mamá, habló increíble que era su compañera, que Ay, fue sí, la sí. que siempre le creyó. Sí. ¿Sabes qué que siento, que me pasa a mí? Que ese tipo de nenas, como la Tora, porque para mí es una nena. ¿Tienen esas relaciones, esas chicas que tratan mal a la madre? Eso es que se creen que porque soy pendeja, no vos no sabes una nada. una son... que tuvo de calentura? No, no porque que tuvo no, mucho, todo no el tiempo ser, la menospreciaba, no ser, todo el tiempo. Lo más, lo más eh, sincero que vimos en todas las relaciones. No no, no, no, no, no, vos estás loca. No. Yo tengo una relación no. muy sincera no. con mi mamá y me, y me, no, y pero me pero amo y la trato con respeto, es mi mamá. A ver, lo que digo es, ella hace cinco años que no vivían juntas. Sí. La autora, el carácter que mostró ahora es muy similar a lo que mostró al principio. Esa es ella, bueno, sí. Bueno, por esa cuestión de... Pero no es lindo verla. No, es horrible, a ver, no, me parece ella que, que, está, que no, no jugó, para, ella no jugó. Que cuando los demás jugaba, pero para la madre no pero Anita, jugó. Esa que ya salió, sí. ya sabe cómo la vieron en el afuera, la mataron. No lo pudo decir. claro. claro pero, Tratar mal a tu mamá. Es que pero, es, todo lo, en contra pero es, es verdad, es verdad pero está bien lo que vos, bien decís es vos decís, se es le lo, ve ella, esa es ella. Es, se le vio la parte interior. Esa es ella, la que gritaba al principio, trataba mal a todo el mundo, Es lo que es, es la que vimos originalmente. Ahora entró falsa con un cambio de personalidad porque salió, vio lo que le convenía, le chupaba las medias a alguien. Pero la madre no pudo el público preferir una tola más tranquila que la primera versión. ¿no? Y porque sí. pasás desapercibida y vas llegando más lejos. Calé, cae en todo. una placa y se va a su casa, ella pero corriendo estás la madre. Me está perjudicando porque está, con la madre no puede mentir Pero yo relación, me quedo con lo que decía ¿verdad? Nilda claro. recién. Para mí le salió la esencia salió aparte, claro. que no pudo actuar por, por qué por tanto miedo de callar a tu mamá? Si estás tranquila, ¿por qué no? Porque es la, la relación de domine. mierda que tienen algunos pendejos con los padres, que se creen que son por demás y que cuando ya... Claro, y callate la boca, vos que sabés. No, no, no. Eso, ¿eh? lo, lo comprendo, pero muchas veces, bueno, también es una relación este, de a dos. Que sea, sí, una, yo no digo es que la mala y Pero vos la viste a la mamá. No, no, no, sí, vi todas las situación Bajaba la mirada la mamá. Estaba a es punto de ¿no? Bajaba la, la mirada ¿No? ¿Un de televisión? Pues no importa, no es estúpida. El cuarto día no, que no, mi hija me dice, callate la boca, pero le doy un bife que casqué, callate la boca. Pobre Barbie. Atrevida. No, no, no Abuela, no. tranquila, abuela, ¿qué pasa? Bueno, estoy sin dormir, perdón. <risa> Hay que ver también cómo fue la mamá. Chicos, paren. Veamos cómo fue la mamá también, ¿no? Cómo fue la mamá Y sí, porque la televisión todos tenemos un rol. Y después en la vida real somos de otra manera. Veamos cómo fue la mami también, Pero la mamá No está bien que ella la trata mal. Entiendo ¿La ves perfectamente. ¿La la mamá de la Tora? No, no la veo jodida ahí, pero no sé cómo. No, está. pero, pero eh, Marcela, ¿sabés por qué? No sé si estuvo ¿Sabés por qué yo actuando? la banco a la mamá y creo que no? Porque vos la escuchaste el tape de la Tora cinco minutos hablando sí, bien de la mamá. Pero, Mi mamá viene? me banca, me. Esto, no ¿Me Me creyó. Bueno, no, no, la, molestó, tenía creyó. ¿Por no, no molestó, la tenía al lado. El maltrato no. No, bueno, pero a lo mejor no la aguanta, qué sé yo. Los familiares que entraron. Hay gente que muy mala, tranquila. Los familiares que entraron. Entraron actuando, sabiendo lo que pasan en la afuera. Bueno, vos podés hablar por vos, pero estuviste con todos. Sí. ¿Sentiste que había un sí. poco de acting? Y sí, algunos sí. ¿En, <risa> se qué, nota. ¿En qué lo sentiste? ¿En quién? ¿En qué actitudes o en quién? Y en Rodo, más que nada. Y más ahora, después de lo de ayer. Como un psicólogo ambulante sí. que anda por la casa. Después de lo del grito de Juli de ayer eh, y eh, cómo se comporta ahí, de que limpia. Eh, cocina hace todo como... está bien está jugando está jugando está perfecto y con el casa. Juli como que ahí se hacía el... era bueno todo el tiempo le decía qué guapa eh, qué lindos tus zapatos como un amor todo el tiempo pero y... lo sentía fingido no yo lo ahí... sentías natural no adentro yo lo sentía recontra natural de hecho sí. me cayó muy bien pero cuando afuera había algunas cosas que no me gustaron mucho ah, como ah. lo del grito de ayer Sí. De que a Juli le gritaron y él, para desa desestabilizarla un poco, quería contarle, cuando Nacho no quería contarle porque justamente Nacho tiene una relación hermosa con Juli se uh -huh. llevan súper bien. Y, y él como que le insistía que había que contarle para jugar. Pero quiere que su hijo gane. ¿Quiere no, que, tiene que oh. su, su hijo, hijo gane, gane? Obvio, obvio. pero, pero esos, todos todos decir, ellos, sí. saben, ellos saben lo que genera un grito estando ahí adentro sí, claro, y, y estando tan vulnerables. Y, y más ella, que es chica, y el... Y el y Nacho tiene la misma edad. Hay que bancarla, hermosa, no le hizo nada bueno, malo. por algo no. Es, Madre, es parte del de Igual Rodolfo. me perdón. parece a mí que es bastante más polémico, porque si yo le pregunto a Rodolfo hoy, Rodolfo. si se va, si se es va mi su mismo. hijo y se queda él, él quiere quedarse él. Él e quiere e el lugar de Nacho. con la Va a acordar los familiares. Chao. Vos tuviste que entrar al último momento porque decías tu mamá nos animó Acá nos contó a los familiares. Sí, bueno, nos enteramos al último momento todos. Está bien, pero bueno, estaban preparados al principio más para que entre ella que vos. O vos querías entrar. No, mamá nos animó y me dijo, tenés que entrar la semana que viene. El viernes me lo, el viernes me lo dijo, el viernes mismo. por qué nos animó? ¿Para no quedar como la tora y la madre? ¿O Para mí sintió le... que yo la iba a ayudar más a Ju, porque yo soy mucho más tranquila. Y quizás mamá, no sé, que se le escapaba alguna cosa o... Es más caliente para Sí, tampoco no se quería exponer tanto. Y aparte Ahora. es madre, por ahí ya entras odiando al que sabes que habló mal de claro. ti. obvio. Ah, yo no me puedo bueno, bien, Pero mi hermano también puede odiar a la claro. claro, pero estratégicamente estuvieron bien los familiares, porque sí. no para dejaron filtrar bien. eso, ¿eh? Para mí porque estuvo, yo pensaba que sí, que iba, iba a ser no, un problema. yo creo que ¿Cuándo? ninguno perjudicó. Bueno, sobrino porque nadie lo esperaba. <risa> Pobre, Pobre pibe. No, empezando no. por Romina, que no, lo esperaba. no <risa> mí, nadie lo esperaba. A mí el que me impresiona Rodolfo, el besuqueiro, es ¿no? Uh -huh, el papá me, de me, de me impresiona, sí. muy besuqueiro. qué me ven a mí sin tanto beso, simpaticón. si no me conoces. Ay, a mí señor. me cae bien. A mí por también me cae muy bien. me da pesado. me da pesado. ¿Vos la pasaste bien? Hermoso. ¿Los días? La verdad que sí, me sentí súper cómoda y esos días se, se, se veía re lindo todos estaban todos amor y paz porque estaban con sus familiares yo lo de Gladys no lo vi la verdad me lo contaron pero claro. no lo vi porque yo con ellas con la Tora Gladys mucho no estaba yo estaba más con Marcos Valen mm. vos recién dijiste que pensabas que te eliminaban que te eliminaron sí porque querían ver más de la Tora y, sí. y la madre sí quizás para, para ese quizás porque hasta... era más show a ver es atractivo también conflicto de madre hija, para eh, estar eh, mirando claro. la... Sí, te claro, quedas mirándolo fijo ¿Sí? hay, que, hay que ahondar ahí chicos yo sí. se la digo hermano tiene que meter la mano Sí, hay que meter también. la mano ahí pasa algo hay ¿a tu hermana cómo la viste? Porque viste una cosa nosotros la vemos editado sí. y en tele y el ratito que la ves en vivo que a veces yo busco y miro y estuviste conviviendo sí. me quedé está muy como tra... la vemos sí. está contenta la es ve feliz está, es está como de... en su casa ella es se Disney, siente así como se la ve frente es igual, ella es así es así es así afuera y ahí está como en su casa ya sé si es cierto que nunca sacó el maquillaje en la casa no ella se lo Acá. A no, la, no, la se noche lo puede se a los... poner porque es tan coqueta que me impresiona. Sí, sí, todas las mañanas. Todas las mañanas ella venía oh, a buscarme bueno. para que nos maquillemos juntas. <ríe> eh, pero le encanta, no, a ella tenés le gusta que tenés eso. El maquillo, es que todo el día puesto hasta la noche, te mata la piel. Pero estamos acostumbradas nosotros claro. porque hacemos fotos todo el día y claro. trabajamos de esto. Y... ¿Te sirvió para las redes a vos? Sí, así, sí, obvio. Sí, re, claro. re, re, re. Te preguntó mucho por su novio porque se, la, la vi como insegura. Sí. Sí, ¿no? sí, sí, Y más con el grito que le pegaron sí. el primer día después de lo de la cajita, eso la puso un poco mal. Eh, pero... ¿Qué le dijeron que era cornuda? Sí. Que le... la había engañado. Ella, encima ella no escuchó eso. ¿Qué ella, ante... escuchó? ella escuchó, Juli te apoyamos. Pero que le puso